Mi nombre es Daniel Castrillo, eh, soy estudiante de ingeniería civil de la Universidad de Costa Rica y vivo en Roma. Al ser una persona, al vivir en una zona rural, eh, me está certificado que las ingenierías son para hombres. Entonces me costó un montón como tomar esa decisión. Y ahí, con la inspiración de una profesora, que me dijo: Ya, se puede, esto es capaz, ¿qué importa?, quedó. Y a la vez que le cambié con el sueño de entrar a una ingeniería. Yo sí quería estudiar ingeniería. Y cuando llegué y vi que estaba metida, hasta ese momento le dije a mi mamá: y dije, Mami, estoy metida en, en ingeniería civil. Y mami me pavoneó la espalda y me dijo que estaba muy bien. Y ella me iba a apoyar. Sin embargo, ¿verdad? Que uno no sabe eh, los espiritistas, ¿verdad? Que era para dónde. Eh, mi abuelo, que es constructor, siempre quise yo veía que llegaba el ingeniero y él hablaba mucho con mucha admiración hacia él y entonces yo quise eh, ser como, como el ingeniero que llegaba a supervisar a mi abuelo, que es un maestro de obra. También mis profesores, me ayudaron muchísimo a la toma de esa decisión. Siendo una persona confiada, creo que la clave del éxito en eso es confiar en uno de ellos voy a ayudar a crecer a, mi, a mis hermanas, a las mujeres que quieran crecer, a las que me vean como yo veía a ese ingeniero aunque fuera hombre, pero yo lo veía con admiración eh, quiero ayudar a crecer a muchas, a muchas mujeres haría la diferencia en eso, siendo confiada y ayudando a las demás personas sacar la licenciatura en mi carrera, una especialidad eh, quiero formar como un tipo de empresa constructora donde mayormente estén, la, estén mujeres, eh, la idea radica ahí de un día que iba pasando por ahí en bicicleta, porque en mi pueblo solamente nos movilizamos en bicicleta, y iba pasando y a una muchacha que era muy buena, eh, haciendo mezcla y haciendo un pues, y, yo dije, ¿por yo no y yo porque yo no puedo, si yo voy a estudiar ingeniería civil, porque yo no puedo formar una empresa constructora, o la primera empresa de construcción. La minoría en este tipo de carreras, siempre somos la minoría, apenas nos como un 30%. Creo nosotras debemos ir haciendo una igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, creería que lo mejor es que sigan, que sigan, que sigan y tener, ir cambiando, ir rompiendo eso, que ya no se vean que son carreras específicamente de hombres o así. Entonces, para que nosotros vayamos y lo vayamos normalizando. ¿Sí? Nunca creí entrar primero a una universidad tan buena, en la mejor universidad, pero eh, Diría que, que la confianza. Yo me diría a mí misma, vamos ya, usted puede, usted <risa> Vamos, puede, puede. Puede sentarse a todo lo que, a lo que venga. El querer es poder, entonces. Que es lindísimo. Es lo mejor que hay en la vida. <risa> es lo mejor entender eh, de física, de, de mecánica, de materiales, de cualquier cosa. Las ingenierías si y las ciencias exactas, uno, uno entiende cómo funcionan las cosas, es lo mejor que hay en la vida. Así que, si alguna chica quiere, que no tenga miedo, que nada más se lance y verá que no se va a repetir.